Savoring this moment. Is this our last goodbye? I thought we loved each other. I guess one of us lied. So please, just pull away. I can't look you. Hola, compañeros, estamos aquí en, en... en, Atención, eh. A ver si conocéis el sitio La cima del Turo de Loma, donde no hemos estado nunca. Pues ahí, ahí. Y me he encontrado con un personaje aquí que voy intentando seguirlo todo el rato que me lleva... ¿Qué pasa? Con la señores? lengua afuera. <ríe> me lleva con la lengua afuera y no sé ni quién es el tío va así corriendo. Nada, sí, no nada, hace falta ni ver. Esquiva lo técnico. Soy el tapado. Sin problema, sin problemas. Sí. <ríe> ¿Qué tal? señores <ríe> No sé, estáis. ¿quién será? ¿Quién será? No sé. Mm, no sé, Habitante del Monseigne. No damos más pistas, ¿eh? Habitante no del Monseigne, sí, nada pistas. más, nada más, no sé. <ríe> pues nada, aquí estamos Oye. intentando hacer el. Bueno, no sé tuyo, pero yo el primer maratón del año. Maratón, lo que es del año, sí, del año, sí. El primer sí, maratón. Sí. Muy bien. Eh, si sí, sale, si sí sale, está, pero está que fuert, salga. Está fuerte que lleva una semana que no veas, ¿eh, sí, tío? Sí, sí, sí. O sea, joder. Me está contando la, los kilómetros que lleva que no puedo, que no puedo, pero joder. Si sí, llevas sí, sí. a ser yo sus kilómetros madre mía. Bueno, muchas gracias ya te daré algo ya te vale, daré vale, algo luego, me... por por la recomendación ya te daré algo. <risa> bueno pues no sé quién será quién será a ver a ver tú, vosotros quién creéis que será quién será no se sé lo conocéis. Un tío así apuesto guapo nada no no no voy a desvelar mi, mi identidad. ¿No? no no hombre desvelar, no bueno. tío. Sí. Sí bueno no sé tío. No. Venga va, a ver a ver quién será quién ¡Oh! será. <risa> ¿Qué, ¡Qué tal! Tío? Hey, del... Hoy estamos viendo Mallorca desde aquí, ¿eh? Sí, Pocas sí, sí, veces sí. pasa, pero hoy vemos Mallorca. Sí. Por ahí al fondo, no os lo vamos a enseñar porque no lo vais no, a, no, a ver. No, no se va a verse, si no. Tenéis que subir aquí. Subir aquí y os lo explicamos. Eso cualquier día, un Eso. ratito. Eso. <risa> Eso. 700, por ahí positivos que hay hasta aquí o cerca. 1700, sí. Uh -huh. decir, 19 kilómetros. Hora y media. ¿Hora y media? ¿No? No, no, no, no. No, Entonces, o una decir, hora y algo, una hora, hora y algo. Hora y por y poco, sí, no, estamos que... muy fuertes, por Dios, y poco, o sea, por os por avisamos, poco, esta temporada vais a sufrir, ¿eh? <risa> para cogernos madre mía. Sí, sí, bueno. pues, pues nada, nada hemos parte. hecho una ruta guapa hoy también, ¿eh? que hemos salido, Ángel ha salido desde La Valloria, bueno, desde la urbanización donde sí. siempre sales, y yo de Hualva, y hemos subido, pues, Camprat, la avioneta, luego hemos pasado por, bueno, Pasavets, eh, o sea, la subida a las agudas, pero la más inclinada. Hemos hecho agudas, todo el cresterío. Y ahora estamos en Turo y bajaremos por las zetas, ¿no? Por, por la pista o qué? Por, sí, donde, cual, quieras, bueno, por, por donde, donde siempre, hasta llegar luego cada uno a su respectivo sí. lugar, claro. Bueno, y ahora cuando sí, cortes sí. tenemos el coche aquí mismo, ¿no? Sí, lo hemos subido aquí por este trozo de asfalto, que yo nunca, no sé si se puede, pero. Sí, nada, tío. Esto... Aquí está, aquí detrás el coche esto, es Bueno, esto lo cortas luego sí. y. Y Hay que, que acordarse cortarlo, ¿eh? que luego llevamos, se nos pían. Bueno, llevamos 20 kilómetros, hora y 10, y 1700 <risa> positivos. Nada, ahora nos toca bajar otros 20 kilómetros. 20 y minutos, ya minutos está, y ya está. 20 minutos y ya está el entreno hecho. Así sí. que... ¡Aaah! Venga, tío, Estamos... un saludo. ¡Hasta luego! Hasta luego. Eh, perdonadme, compañeros. Pero tengo un problema, tengo que seguir para abajo. Tengo tres jabalís o cuatro y me está mirando el macho, ¿Sabes? Eh, os voy a intentar ampliar la imagen para que lo veáis. Y claro, eh, digamos que yo no soy tan valiente. No sé si lo apreciáis. Voy a quedarme quieto aquí. Un poco pegado aquí al, al borde porque para que esté quieto. Y no porque el tío se me ha girado se me ha girado mirándome como diciendo y yo por ahí no paso. Yo te lo digo, no tengo huevos. No tengo huevos de pasar. Porque son grandes, ¿eh? Ahí No sé si lo apreciáis, pero son bastante grandes así que como que no como que no ya te digo están ahí no sé qué están hurgando porque está la cera ahí está la cera ahí y no veo nada especial pero ya te digo yo voy a acercarme un poco con cuidado pero pero yo digo si se me gira lo que tengo que hacer es ponerme detrás de un coche que hay aquí detrás tengo los coches aquí detrás me meto ahí detrás del coche porque ya digo que no me fío ni un pelo Estoy con el zoom de la cámara para que lo veáis bien. Y voy pegado a la pared para que no voy a callarme. ¿eh? Me callo. Cuidado, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy grabando. Sí, sí, por eso Sí, estoy grabando un poco con el móvil Pero ella ya me está viniendo para acá Sí, sí, cualquiera tiene los huevos de bajar La madre y los cría, puede ser Sí, sí Ya digo, yo No hay valor, yo me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo para arriba porque no Sí, sí, el, aquí un vecino. <risas> no, porque el perro puede dar un problema, ¿eh? No, no, no. Se le pueden... El, el, ellos a mi perro. Sí, sí, exacto, eso me refiero, eso. Eh, porque se vean amenazados y... No, si ellos van, a su van a su rollo. <risa> Mientras no pase uno al lado... No, no, si son, si esto no es malo, si no es malo. No, no si ellos no son malos, lo que pasa es eso, que simplemente que se vean amenazados. Pues nada, uh. me doy la vuelta y ya lo dejo aquí. <ríe> no, voy a entrar, ¿eh? porque... Bueno, gente, aquí estamos deslumbrándonos. Deslumbrándonos, pero... 46 kilómetros faltan. 45,97 970, o sea, nada, 30 metros. No puedo correr con esto porque con el móvil queda muy mal. Y ya está. Eh, ahora paramos el track, 5 horas 14 sucias, o sea, limpias, perdón y sucias son 5 horas y media, un poco más ¿vale? porque he grabado <coughs> los jabalís acordaron los jabalís y luego en las cimas hemos grabado un poquito también con el Isaac y hemos parado un poquito a charla también en las agudas, entonces bueno poquito de aquí, poquito de allá al final eso, hemos ido llenando en las fuentes y ya está eh, iba a grabar en el coche, pero bueno da igual, lo, lo acabo aquí el, el track eh. bueno 1.840 positivos, no sé si se aprecia, si no se aprecia pues da igual, ya os 1.840 positivos, eh, ahora parar el track, y ya está, eh, 5 horas 14 como decíamos, ahora lo detengo, y ya está, muy buenas sensaciones, primero he ido un poco más justo porque, claro, el ISAT tira que flipas, y no ha tirado, no ha tirado todo lo que tiene que tirar, porque si tira todo lo que tiene que tirar... <risa> llega ahí a la sauda antes de que yo, vamos... Pero, pero bueno, me ha ido un poco así acompañando un poquito, ¿no? Digamos de que sin apretar demasiado, yo he ido siguiéndolo más o menos... Ya él ya ha visto más o menos que tiro hasta cierto punto, pero sobre todo en la parte de subida, pues imposible seguirlo, ¿no? Y... Y eso que yo no sigo tampoco tan mal, ¿vale? Pero bueno, qué bueno es bueno, entonces ya cuesta, cuesta, no lo pillas. Y ya está, él ya digo, ha, ha venido un poquito así siguiendo un poquito mi ritmo, digamos, para no dejarme detrás, de y ya está, eh, tengo muy buenas sensaciones, él luego ya ha desviado para, para su casa, yo he desviado para acá, y como quería sacar hoy maratón, al final, pues eso, 46 kilómetros, ahora voy a detener, porque si no va a ser un tiempo enorme, no he parado el track, y ya está, 46 kilómetros, que está muy bien, porque la idea es eso, preparar... Eh, Hemos negre corredor que lo tenemos en dos o tres semanas, ¿vale? El día 2 de febrero, estamos a 14 por ahí. Entonces, pues eso. Eh, hemos hecho unos 1.900 y pico, 1.920, pone 1.840, pero en los negativos 1.940 algo así, que es la realidad más o menos. Este siempre llega un momento que se come, se come positivos. El Strava ya dirá realmente cuánto ha salido. Y ya está, 1.900 y algo, ¿vale? O sea que muy bien, porque Monnegre tiene 1650 positivos, 48 k Entonces hemos hecho 46 k solo nos faltado 2 kilómetros para entrenar la carrera, pero nos hemos pasado el desnivel, o sea que una cosa por la otra más o menos, o sea que fantástico, vamos bien, vamos perfectos. No hay calambre, no hay rampa, no hay molestias de ningún tipo, simplemente tenemos que encontrar el ritmo ultra, y ya está, ritmo ultra, a ir haciendo, y fuera. Y todo fantástico, venga, nos vemos aquí, hasta la próxima. Ya habréis visto el relieve que os habré puesto del... Eh, al principio seguramente del, de eh, del vídeo, ¿vale? Ya está, estoy deslumbrado realmente, no sé si esto graba o no graba. Hasta luego, veo.